Bueno, somos el único fabricante que tiene un centro de reparación propio. Eh, la apuesta fue clara por parte de Hacer de ser los primeros en, en, en iniciar esa cercanía del cliente, en tener todo el interés de, de la información que nos da la reparación. Otros, otros fabricantes externalizan sus reparaciones a partners cuyos intereses pueden no ser los mismos que los del fabricante. Nuestro principal interés es no tener que reparar, básicamente. Mientras que un centro de reparación, su interés puede ser el reparar. ¿no? Entonces, ahí hay un choque de, de intereses. En, el nuestro, en nuestro caso no es así. No, no es toda la información que sale de la reparación se la pasamos a ingeniería, que pasa a fábrica y creamos productos de mayor calidad. Lo principal es la lealtad del cliente. Es muy difícil de cuantificar el, el valor real de la lealtad del cliente, pero nosotros creemos que es, que es esencial el tener un cliente contento, un cliente que volverá a comprar un producto. Hay estudios que dicen que a lo largo de la vida de un de un cliente, ¿no? de un adolescente ahora, tendrá a lo largo de su vida unos 10, 12, 12 equipos informáticos. Pues queremos que sean hacer. Y eso solo se consigue a través de, de que esté contento con el producto o en la calidad y que si tiene alguna incidencia, desafortunadamente, que podamos darle una respuesta rápida y, y perfecta. En nuestro caso, el 91% de los clientes volvería a comprar un producto a hacer después de haber pasado por una experiencia postventa.